Buenas tardes ciudadanos, continuamos con la cobertura especial del Consejo Estatal de Morena. Nos acaban de informar que la nueva dirigente es Olga García Crespo, quien ganó con 63 votos. En estos momentos nos encontramos en la rueda de prensa. Adelante con las imágenes. Y eh, terminó de una muy buena forma. Bueno, eh, decirles que estoy muy agradecida con todas las consejeras y con todos los consejeros que tuvieron esa confianza y que emitieron su voto para que el día de hoy yo esté representando al Consejo Ejecutivo Estatal y a, a, a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que el día 30 de julio emitieron su voto, como lo dijo el compañero, y así es, es un evento histórico. Hubo la oportunidad y la apertura del partido para que todas las ciudadanas y ciudadanos pudieran acudir y pudieran en esa asamblea emitir su voto, sin importar de qué partido fueran. La militancia, los simpatizantes, Morena, es de puertas abiertas. Y ese es el, el trabajo que queremos llevar a cabo hoy en día en Puebla. Tengo aquí a mi lado mis compañeros secretarias y secretarios, excelentes personas, excelentes profesionistas, con mucha experiencia y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Eh, recuerden que nuestro máximo líder político, moral, Andrés Manuel López Obrador, lo dice, Morena es un movimiento de la gente, ¿sí? es un mo movimiento en el que cabemos todas y todos, los que tengamos buenas intenciones, y que sobre todo, vayamos con los principios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 a todos los municipios, a todos los rincones de todo el Estado, recorrer todos los distritos, pero sobre todo trabajar de la mano de todas las consejeras y consejeros que hoy en día forman parte de nuestro partido, los 151. Entonces, pues espero que puedan difundir este mensaje para para toda la ciudadanía, para todas las ciudadanas, para todos los ciudadanos, para los militantes, para los simpatizantes, que empieza un nuevo ciclo para Morena, un nuevo ciclo para nuestro partido en el Estado y que venimos con todo y que vamos a trabajar con todo, todas y todos de la mano. Ciudadanos, gracias por habernos seguido en esta cobertura especial. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en YouTube como El Ciudadano México y en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en la próxima.